Yo soy Araba Conate, delegado de ELA en Matien en Durango, bueno ya ves que estamos de golpe aquí con compañeros porque hemos propuesto un convenio a la empresa para poder negociar sobre el convenio, pero la empresa no acepta y nos están pidiendo que trabajamos 10 horas, que no podemos hacerlo. Y por eso estamos en huelga. Y queremos que, que se sientan con nosotros, que negocian sobre el convenio. Acordamos lo que acordamos, pero estamos para... Por eso estamos protestando para que se sientan con nosotros. Aparte de eso, también que los días que trabajamos, por ejemplo, Semana Santa y Navidades, nos mandan a trabajar y sábado y domingo, cuando hay mucho trabajo, y en principio nos dicen que nos van a pagar 20 horas a la hora. Y cuando llega la hora de pagar y nos dicen que solo pueden darnos 10 euros al dinero y no, y no darlo, no cumplen las palabras que dicen y por eso estamos procesando porque hay muchas piezas pesadas.